cada día van a esa aula y de verdad que ser profesor para estos tiempos ser maestro o maestra para estos tiempos no es fácil con una amalgama de cultura que tienen los jóvenes hoy en día cuando van el aula se encuentran con otro choque de cultura que no saben qué hacer a veces para el, para el aprendizaje de esos alumnos es duro eh, cuando esos niños y esas niñas están en en la parte de aprender como en la parte después intermedia secundaria y esos adolescentes ahora con estos celulares con estos benditos celulares pues ha llevado a los maestros y a las maestras buscar alternativas y soluciones así que felicidades a los maestros y maestras eso va más tarde ahora no felicidades en día de los maestros y la maestra así que en ese 30 de junio que sea también de pasadía, de bailable, de rifa, todo lo que ustedes quieran hacer porque se lo merecen. La Asociación Dominicana de Profesores ADP es una entidad que ha trabajado en beneficios de los maestros y maestras. Se merecen ese premio. Mi premio se lo doy hoy a ellos. Felicidades. Ustedes han hecho un trabajo loable para la nación y que sigan reforzando su conocimiento en beneficio de la patria. Y ojalá que el gobierno lo tome más en cuenta en cuanto a la parte salarial, porque la mayoría de esos maestros y maestras no están yendo. Por ejemplo, hay muchos maestros que uno recuerda ahora mismo. Ahí está, eh, se nos fue Leo, un gran maestro. Se nos ha ido un maestro... Eh, de la talla de Jiménez, una señora que ha da dado matemática y que tiene en Mirabel hasta un liceo. Eh, la talla de Ana Ventura, que está pensionada, que la viene en estos días, de Rudelania en historia, tremenda maestra. Me quiera que esté Rudelania, un abrazo. Una tremenda historiadora, maestra de maestra, de verdad. También, todos recuerdan aquellos maestros buenos. Eh, Vicente, que se nos fue también. Eh, maestros que dieron todo en aquellos tiempos cuando ser maestro era ser maestro de vocación. Que no todo el mundo estudiaba maestro porque el salario era muy... No ganaba nada un maestro, era de vocación que era maestro. Cuando recordamos esos grandes maestros, de verdad se merecen todo respeto. Roberto Santos, tremendo maestro. A Roberto Santos, donde quiera que esté, mis felicitaciones a Roberto Santos, que tiene Correo San Vicente. Tremendo maestro. Así que a esos maestros que tuvieron las aulas, impartiendo docencia, felicidades. Y aquello que se fueron de tiempo, de verdad que honor, honor a aquellos también que se nos fueron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 que está, la ponen en vilo. Otros se, pre, se están preguntando si es un escenario para desviar la situación que se está presentando en el país o el escenario para desviar muchas situaciones, pero también la oposición está haciendo el mismo juego. Y yo pienso que, en términos generales el comité político debe llamar a todos los titanes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 Que si le da los cuatro años a Leonel, Danilo no va a ser presidente dentro los ocho años. Eso lo sabe todo el mundo. Ojalá que no se parezca al PRI de México. Que el PRI de México entre ellos, incluso llegaron a matar hasta presidente aspirante del PRI en de aquellos tiempos. Y el PRI de México se volvió también una, una campaña, ¿verdad? Una batalla campal dentro de ellos mismos. Para cargo.